Mi padre entró a la habitación y lo miró profundamente a los ojos y dijo: Todo está habría acabado ahora. Me Me Me Me Me Me Amor. Shrek. No, es en serio. Qué asco de video. <ríe> Voy a llorar de la risa. Qué ¿Sí? el tipo se se mató ¿o qué. <ríe> no me lo no, no,